Llevando adelante una bicicleteada desde Tafí Viejo hasta El Cadillal. Mira vos. Justamente para concientizar sobre la donación de órganos, lo importante, lo importante que es y la importancia que tiene también en, en la vida de los más chicos, de lo, en todo, toda la vida. Uh -huh. todo, precisamente tiene que ver con, con la donación de órganos pediátrica. Para tener más información al respecto, línea, es que ¿no? ya está en línea. Bien. Etín, bienvenido, buen día, ¿cómo va? El día Naomi, si me dijeron bien y tal, ah, ¿lo así? exactamente. Naomi, no, Carlos, Aparece, ya me había anticipado el nombre de ustedes Estábamos ahí Si lo decimos bien, lo decimos mal. ¿Cómo estamos? Lo, lo importante acá es establecer la comunicación. No dejas de ser un ejemplo de vida. Lo sabes. Y yo creo que después de 20 años ya casi 20 años porque el primero de julio de este año son 20 años en el, Atlante, el mejor ejemplo de vida en un diamante porque realmente eh, mi banante, eh, no conozco su rostro no conozco su familia y tengo su hígado en mi vientre sí tantos años que me permitió tener una calidad de vida maravillosa, yo creo que él es el verdadero ejemplo, él y su familia que tomaron la decisión de donar, cuando yo agonizaba en la lista de espera en el hospital italiano, y yo creo que ahí apunta el agradecimiento mío tan tan eterno, para decir que me sacó de una muerte segura, y aquí estoy, hablando con ustedes después de casi 20 años, yo creo que él es el ejemplo, yo solamente... Tuve una enfermedad, soy un paciente trasplantado, pero soy un eterno agradecido al, al gesto de, de la donación de órganos. Es eh, una historia que habla de solidaridad, de empatía, de, de generar conciencia y esa también me imagino en, en estos años, y ahora con esta bicicletita también es una manera de dejarlo ahí plasmado, pero también de, de difundir el mensaje y de ser el, el que va contando y concientizando sobre la importancia, vos eh, sos el, el claro ejemplo de, de, de eso, de que se puede salir adelante y contagiar ese bichito, porque mucha gente tiene miedo y no sabe de lo de qué se trata la donación o piensa que detrás hay un negocio, hay hay mucho detrás. Sí, hay muchas cosas este, que uno básicamente tiene que partir de la información. Aquí la clave es la información. Por eso yo soy un eterno agradecido a todos ustedes, los trabajadores de prensa que llevan información precisa, a la gente que tiene dudas por ahí con una nota o con algún escrito, si es prensa escrita, una nota en televisión. Entonces esto es un proceso relativamente nuevo, el tema de los trasplantes de los últimos 40 años aproximadamente, pongámosle 50 años, es relativamente nuevo. Si tomamos como referencia que la revolución industrial se demoró 200 años en expandirse en Europa, bueno, esto también es nuevo y hoy con la tecnología, con la con todo lo que es el avance de, de la tecnología en la comunicación, yo creo que se va avanzando mucho. Imagínense ustedes eh, los últimos 20 años que me trasplantaron a mí se va cambiando tres veces las leyes, mm -hmm. pero sí. se va cambiando para bien. sí se va, Porque... se va avanzando. Bueno, la ley Justina, ¿no? tiene que Correcto. Ver. Uh -huh. Correcto. Ahí quería apuntarlo. ¿eh? A mí me trasplantaron en el año 2003 y el operativo comienza a las 3 de la tarde aproximadamente cuando me dijeron que, que había un operativo para mí. Pero la confirmación eh, dependía de la decisión familiar. O se pasaron seis horas que para mí no se movían las agujas del reloj. Porque por más que la persona fallecida haya sido donante, haya tenido el cupón, la credencial de donante, siempre decidía la familia, y la familia podía decir no, y se caía el operativo, que ha pasado muchísimas veces. Eso ha avanzado con la ley Justina, que dice que toda persona mayor de 18 años ya es donante, siempre y cuando no haya manifestado la oposición. Pero es un avance muy grande porque ya no decide la familia, ya, ya la persona. Si no ha manifestado el no, para la ley ya es donante. Y eso agilizó mucho eh, los trasplantes porque ya esas seis horas que a mí me pasaron, ya se la gana con respecto a, a, a ponerlo en marcha, el operativo precisamente. ¿Y por qué el tema eh, de las campañas? Un colega de ustedes en otra radio, una vez me pregunta ¿por qué yo seguía haciendo campañas si ya estaba la ley justina? La campaña siempre va a haber que hacerla. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es puntual que toda persona mayor de 18 años es donante. Pero ¿qué pasa con los pediátricos? ¿Qué pasa uh -huh. con los menores de 18 años? Decide sí. la familia. Claro. Entonces ahí es donde apunta uno a decir que así como hay adultos en lista de espera, también hay pequeños, también hay pediátricos que están esperando entonces las campañas siempre hay que hacerlas por dos motivos primero por los menores de 18 años vuelvo a repetir tiene que tomar la decisión de donar los padres y segundo las campañas siempre hay que hacerlas porque hay que evitar que las personas manifiesten el no a la donación de órganos así que yo siempre digo hay que aportar un granito de arena para que esto siga avanzando sobre todo en Tucumán que Tucumán yo tengo un orgullo muy grande como tucumano porque Tucumán sigue estando en primer lugar a nivel nacional en donación de órganos y ese es un trabajo entre todos los estamentos de la sociedad, los médicos, eh, las autoridades de, del Ministerio de Salud, el doctor Luis de Ruiz, este, el doctor Aldo Buná, de a cargo del Cucaytú, toda la gente del Ciprosa, eh, los directores de los hospitales acá en Tucumán, Tucumán está dando vida a muchas personas que están en lista de espera en cualquier punto del país porque son órganos que van de acá de la provincia y salvan vida y es un orgullo yo, yo digo, yo como tucumano trasplantado siento orgullo muchas veces de eso porque miro para atrás y en el año 2003 que me trasplantaron a mí 2004 Tucumán figuraba último a nivel nacional y hoy verlo primero me pone contento porque uno puede haber aportado un granito de arena pero todos han trabajado para que esto sea una realidad ¿Qué, ¿Qué sentís que ¿qué sentís digo que, que le pasó a la población que, que en, este, en estos años ha cambiado también su manera de pensar no es decir, bueno el, el entender el donar salva vida salva a otra persona eh, a pesar de la pérdida ¿no? que uno sufre a veces con un familiar pero saber que hay otra persona que está esperando Sí, este es una, el concepto de empatía que muchas veces uno habla pero no no lo, no lo pone en práctica no o sea claro. hay que ponerse en el lugar del otro porque eh, todo esto es, eh, vuelvo a repetir para bien, porque hace 30 años atrás, 30 años nada más, la enfermedad de Wilson, que es lo que padecía mi hígado, no tenía una solución. Y a través de que la ciencia descubrió cuál era el problema de la enfermedad de Wilson, la solución es el trasplante. Y día a día en el mundo se descubren nuevas enfermedades cuya única solución es un trasplante y hay muchas personas que si no hubiera sido por el trasplante, nuestras familia hubieran tenido cruelmente un certificado de defunción. Entonces, yo siento, siento este, que a mí el trasplante no solamente me ha devuelto la vida, sino que me ha devuelto una calidad de vida que yo la había perdido por una enfermedad que es congénita, no hereditaria, como le decía la enfermedad de Wilson, y, y ver que la sociedad ha cambiado tanto eh, producto tal vez de muchas campañas que yo vengo haciendo, porque son 19 años que vengo haciendo campaña y he tenido sensaciones muy, muy especiales. Yo por ahí termino alguna carrera en Mountain bike, y se acerca a alguien a saludarme y me dice ya me has convencido de la donación de órganos me dice verte correr una carrera en Mountain bike? Ya no hay, no hay duda. Lo, lo, lo tuyo es real, pero yo quiero ser donante. Y eso me, me pasa frecuente lo mismo que con la travesía a Buenos Aires ese viaje años atrás este, me acuerdo en, en los pueblitos que pasé en Santiago del Estero era era maravilloso porque el interior del interior que ese era el objetivo llegar por ejemplo a Icaño eh, a Colonia Dora, a Pinto en Santiago nunca habían visto una persona trasplantada y era un poco alucinante decir está trasplantado y va en bicicleta a Buenos Aires era un poco medio una locura no claro. Claro. Pero, eh, si bien se ha logrado el objetivo con crece en esa travesía, pero la sociedad va tomando conciencia, va leyéndose va informando, va conversando, va consultando a los médicos, eh, y, y uno ve aquí en Tucumán, vuelvo a repetir, que hay un, un compromiso muy grande, eh, no solamente de mi parte, que yo vuelvo a repetir, yo soy un paciente trasplantado que hace campaña por la donación de órganos, nada más pero hay instituciones que se han plegado el mensaje. Y eso lo digo con orgullo, el caso del Club Atlético San Martín, desde el año 2005 que el Club Atlético San Martín me acompaña en mis campaña, eh, siempre una vez al año los jugadores salen con una remera promoviendo la donación de órganos, sacan la bandera grande, y hay una foto, y, y las redes sociales hoy ayudan mucho a tener una imagen con un banner o con una bandera, promoviendo la donación de órganos. Y el Club Villamitre de Pajiliejo, el Club Talleres, el Tucumán Mountain Bike Club, eh, toda la familia y plegada al mensaje de la donación de órganos. Realmente uno, yo digo, miro para atrás y digo que qué lindo todo el movimiento que se generó en la provincia, también eh, sin dejar de lado el trabajo incondicional, vuelvo a repetir de ustedes, los trabajadores de prensa. Así que siempre voy a ser un agradecido de todos ustedes. Etín... Aprovechando justamente la, la radio, la emisora, sabemos que hay mucha gente escuchando del otro lado, por más que, viste, es un horario que ya nos empezamos a despertar, sobre sí. todo cuando nos ponemos grandes, que no, <risa> nos vamos levantando cada vez más temprano. ¿Qué le podrías decir a aquel que por ahí está en duda, sí. no sabe? Viste que cuando uno va a renovar el registro, inclusive te preguntan, hay gente que sigue diciendo que no porque no, no está del sí. todo seguro, o, o tiene miedo o no sabe lo que se enfrenta, hay hay muchos mitos al respecto, ¿qué, qué le podés decir? no no se trata de, de convencer sino que para que te puedan escuchar sí yo en lo personal por ejemplo yo siempre yo siempre tuve la idea y siempre tuve el concepto de, de, de ser donante yo mm. yo en algún momento ya había hablado yo en su momento mis hijos eran chicos pero siempre le había dicho si me pasa algo yo quiero ser donante y mi familia sabía, pero yo jamás me hubiera imaginado estar yo en una lista de espera y yo tener que depender de una decisión, de una persona, de una familia que done para yo seguir vivo. Yo creo que esto es un poquitito ponerse en el lugar del otro y, y más que nada ponerse en la vereda del frente. Eh, ponerse en el lugar del otro y decir... ¿Qué pasa si yo estoy enfermo y yo necesito el trasplante? Eso es lo que toda persona debe razonar por ahí para, para ver eh, la, la sensación o sea, depender de una decisión y depender más que nada de una práctica quirúrgica de los últimos 50 años para continuar la vida hay que ponerse en el lugar del otro y vuelvo a repetir, hoy la información está a un clic de, de la computadora, del celular hay muchísima información en, la, en las redes sociales y en la página, más que nada, las páginas oficiales, me refiero uh -huh. al Ministerio de Salud eh, de acá de la provincia, el CUCAYTUC, que es la autoridad competente en la provincia, y sobre todo el INCUCAI a nivel nacional. Páginas oficiales son las que llevan información, que la gente lea, que la gente se informe, y también que la gente pregunte. ¿Por qué? Porque yo tengo la oportunidad de hablar con muchos médicos, y los médicos me dicen, yo puedo dar una charla sobre donación de órganos, pero no es lo mismo que la den ustedes, los trasplantados, porque ustedes son los que han sufrido la lista de espera y ustedes han tenido la vivencia del cuerpo de uno. Entonces yo estoy dispuesto siempre, y lo vengo haciendo hace muchos años aquí en, en, en mi oficina, de recibir gente que está con un diagnóstico de trasplante, eh, contenerlo, apoyarlo, y una vez que están trasplantados uno siente un alivio porque dice, bueno, he podido ayudar a uno que... Eh, no sabía dónde recurrir o no tenía una brújula, pero también así, mucha gente viene a mi oficina, justamente a lo que me están diciendo ustedes, a preguntar, a informarse, sí. incluso viene a, a preguntar cómo hago yo para mi bicicleta, por ejemplo. Eh, bueno. Porque ya con la edad que tengo y sigo compitiendo y sigo con desafíos, este, porque tengo mucho muchas metas, muchos objetivos todavía por delante. Y, y es bueno que uno pueda transmitir. Eso es lo que yo digo. Yo no me he quedado con que me han trasplantado y me quedo en mi casa de televisión. Yo salgo todos los días, trabajo, eh, vengo haciendo campaña y, y siempre dando una mano a, a los pacientes en lista de espera y a los que están indecisos, sobre todo, para, para tomar una decisión de, de donar los órganos. Bien, Eti, eh, nosotros te mandamos un abrazo de, desde acá, desde LB7 de Radio Tucumán. Gracias por estar un rato con nosotros y eh, dar esperanza eh, para mucha gente que nos está escuchando. Te mandamos uh -huh. un abrazo. Un abrazo grande, los saludo y le digo que mañana a eh, 20 horas eh, en Club Atlético Villamitre salimos en una bicicleta nocturna rumbo al Cabildo, volvemos al mismo lugar y tiene como objetivo este, promover eh, la toma de conciencia en la sociedad de la donación pediátrica y en este caso ponemos la cara visible de uno de los chiquitos que están en lista de espera que se llama Felipe Romero Testa, tiene nueve meses... Está esperando hígado e eh, intestino en la Fundación Fadaloro de Capital Federal, así que todos los bikers de la provincia que me quieran acompañar, en una pedaleada para salir del, del letargo de las vacaciones, así que los espero en paz y viejo mañana. A generar conciencia. Gracias, Etín. Muchos éxitos. Un, un abrazo y muchas gracias por el tiempo de ustedes. Un saludo a todos los oyentes.